Juan Taveras, procurador de la Corte de Niños, Niñas y Adolescentes en esta ciudad, desmintió la información que uno de sus hijos es responsable de las movilizaciones que se llevan a cabo dentro del Liceo Cecilia Pepín, tal y como un ciudadano había denunciado. Sí, Yo tengo eh, tres hijos, dos son profesionales, la hembra eh, se graduó de turismo en la Universidad Nordestana, y el varón, el mayor, eh, Vladimir Albeiri, la, la, la, eh, la del medio, la hembra, Vladimir el mayor, estudió informática en la UAS. Y el más pequeño está en término de la carrera de, de mercadotecnia. Trabaja en una empresa aquí en San Francisco de Macorís. Eh, no sé de dónde le salió a esa persona llamar, con qué intenciones, y es de dañar la reputación mía y de mis hijos, que con tanto eh, sacrificio nosotros hemos levantado, mi esposa y yo, nuestra familia, y hemos educado a sus hijos en valores, enseñándoles las cosas eh, positivas. Aclaró que ninguno de sus tres hijos, de los cuales dos, ya son profesionales universitarios, y el restante está a punto de concluir sus estudios superiores, forma parte de ningún movimiento estudiantil. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.